el más sonado. El que se la goza toda y también está en toda, Ronny Jiménez, preso por estar en Teteo. ¡Ay, bueno! El presentador y el influencer, Ronnie Jiménez, amigo nuestro, <risa> había, habría amanecido preso en una cárcel dominicana luego de ser apresado por la Policía Nacional en momentos en que se encontraba en una fiesta clandestina supuestamente realizada en el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat. La buena gente de Moca por allá y eh, realizaron una fiesta clandestina y vemos el video de DJ Joel Santos que publicó en sus redes, ¿verdad? Donde vemos a la policía llegando la, al lugar donde estaban realizando la fiesta clandestina ahí se ve, ahí se ven varias personas, ¿verdad? Con un estilo similar al de Ronnie. No, no, no, no, no No, no, no, no claro como el agua ¿Qué Que moca hay muchos huevos no, no, no, no. Hay muchos pollos. No, mucho quack, plomo, quack, quack, no. Eh, eh, eh, eh, Hay yeah. muchas plumas. ¿Tú, tú estás. Quack, ay, quack. Tú estás, tergiversando? ¿Tú estás tergiversando? ¿Tú tú estilo, tú estilo de quack, ropa quack, similar. Quack, quack, a, quack, quack. A, a, de ropa, a Ronnie. No, familia, no. no, yo lo dije. Tú es que se pega de Santiago Matías de Influencia ahora. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, familia. Bueno, eh, no tenga bueno, bueno, bueno, en defensa de Ronnie, ha sido eh, muchacho. No, ha sido un muchacho que ha estado en Univision en Estados Unidos haciendo noticias para el Flaco o sea que... Dime tú. No es no, no, no, no, no, todo el mundo que Hay que, que, hay que entonces, investigar cómo llegó Ron Pero ya regresando para acá, entonces, vean ahí. A, a, a Univision. Eh, vean ahí entonces, hey, pero ¿qué pasa? <ríe> Vean ahí el, el video, ¿verdad? De las personas que salieron. Pero yo no entendí lo que usted dijo, permiso, Villalona, que había muchas personas con el con el qué. No, con el estilo de ropa, <risa> ¿verdad? el peinado, ¿verdad? No, cuál sabe Ajá, que Ronnie, pero que Tú no sabes lo... que Ronnie le gusta, tiene el estilo de cabello, sabe Muy para Ajá, sí. Pero, sí. pero ¿Qué, qué quiere qué decir eso? eso? Que es, es una qué? persona que especifique. especifique. No, no, no. No, no, no especifique. Pero eso tiene su palabra. No, especific, no, especific, no. Porque yo en lo más lejos que pensé era el tipo de personas que así quédense eso. Sí, pero ¿qué es? ¿Pero qué? Es Villalona, Popi, Popi, Popi, tan difícil la sí, palabra. Ok, no, no porque no, quería Popi, por pop ese, no. ese ¿Cuál es el otro lado? Pero cuál, es ¿Cuál, es? ¿Cuál es? Vamos a ver el video, ¿verdad? De, cuando él estaba en la policía, el siguiente video, ahí está. Cuando lo vemos salir de la policía, según nos dicen las imágenes, que fue Ronnie Jiménez, ¿verdad? Ahí vemos cuando estaba saliendo ya, después de amanecer preso, en la. En la en el destacamento de moca. Ay, Dios mío. Ese es el Sí, el que tiene el, el abrigo puesto en la cabeza. <risa> <risa> <risa> que no lo dé ¿no? <risa> no Pero ellos hay otro video ahí. Ellos oh. <risa> hay otro video cuando está en el destacamento adentro. ¿No lo tiene de video? Vamos a ponerlo aquí. Que nuestro hermano saluda al Wii de la vega que me mandó ese video. Oh. Sí. <risa> Bueno, Ronnie, es un consejo para Ronnie que deje de estar jodiendo en tete y no se cansa. Aquí, lo hemos visto Lo vemos en toda la fiesta. Ay. <risa> Ay. <risa> Señores, Ronnie, deja estar andando en esos teteos de madrugada ah, eso. Que te amarran Hasta mañana, señores.